Nos encontramos en el Panteón San Juan aquí en Culiacán, Sinaloa, vamos a buscar la tumba de la novia de Culiacán, Omar acaba de estar investigando qué sucedió. Bueno, eh, Lupita, venimos a ver a Lupita. Eh, es una historia muy, muy, muy importante, muy interesante. Lupita en los años 50 trata de contraer matrimonio con, con Jesús, a quien amaba, de quien estaba enamorada. Y tenía un mejor amigo que se llamaba Ernesto. Ernesto obviamente estaba enamorado de ella. Lupita le avisa y le dice que va a contraer matrimonio y que quiere que Ernesto esté en esa boda. Pero Ernesto pues llevaba otras intenciones al estar enamorado de, de ella. Ernesto, antes de la boda, mata... A Jesús y se suicida A partir de esa, de esa celebración que no pudo ser consumada Lupita cada domingo por muchísimos años Visita la catedral en espera de su amado Jesús Obviamente jamás llega Jesús Lupita muere, es enterrada en el panteón San Juan De aquí de la ciudad de Culiacán, Sinaloa Y algo más interesante Nos acaba de contar el guardia de este lugar Que todos los domingos Lupita se levanta de su tumba se le ve el velo, porque cada domingo ella regresaba vestida de novia, se levanta y anda hacia la catedral después de muerta en espera de Jesús, ahorita él nos va a dar el testimonio y mientras quédese con esto que vamos a ver a continuación. Vamos, qué interesante historia, ¿eh? varios sí. no son de su familia no no Lupita es esta la de abajo Lupita es la de abajo si sí, la de abajo sí. no se le pusimos una tapadera ahí porque la tapadera se quebró ah, esa familia alvarado no es Lupita no la podemos quitar tantito sí, quitarla. vamos a ver si no tiene alguna ayuda El resto son malos. Sí. De, Lupita. de Lupita y por qué se rompió la porque la cambiaron de ahí la cambiaron Ah, la cambiaron y ahora está descansando en otro lado. Sí, ahí donde dice, juntos descansan en paz, como fue tu deseo, Lupita y el novio. Entonces que Jesús muere y cuando muere, bueno, Jesús muere obviamente, ¿lo entierran dónde? Lo entierran allá Ajá. y cambian a Lupita, su novia, para allá. Y cambian a Lupita también al lugar de, al lugar de él. Sí, Lupita murió muchísimos años después. ¿eh? Yo lo he visto. Ah, sí, he visto a Lupita y levantarse. Y cuando usted, cuando quiera verla, yo se la pongo a modo para que la vea. Orale. Para que sus sueños solo les engañen, y no o, les sea, o sea que la ve de noche, la ve de día, que era la ve con Todo el tiempo anda conmigo. Ah, sí. Se levanta y va a la capilla a esperar al novio. Ella va, no, está eh, esperando el novio de la capilla, de la catedral, esperándolo. Va y viene, y la señora que le dio a comprar el velo es la de ahí. Ajá. Y okay. ella se va atrás de ella. Y se va atrás de ella. Así ah, es. Sigue esperando a, al novio todavía. A esperar casarse con el novio. Sí. Qué historia tan trágica, ¿no? Sí, esa mentira. Pues era una persona muy buena ya, y esa persona pues, malamente le murió, entonces tú con sí. nosotros. Entonces ahorita está enterrada ya junto a. ¿Con el novio? Junto con el novio. Sí. Con el novio. está. Juntos descansan como fue su deseo, Aquí. dice la tumba. Aquí la mira, mira. La puedes mirar, de allá que parte blanca donde da la barda. Aquí lo miras bien clarito. en la noche. Ves la silueta negra, bien. con el velo y se desprenden hasta la catedral. Wow. Llegan y se paran. Y aquí sí mismo se paran. Y de aquí se va una para allá y una se va para allá. Al regresar, ellas dos. Aquí se juntan otra vez. La persona que le ayuda a comprar su velo. Uh -huh. la, la sigue. Bien, la sigue. Y se va una primero y después se mete la otra. O sea, los, las dos siluetas juntitas. Y luego ellas, los jueves, aquí se ponen ellas a practicar. Ves un comedor y ve dos sillas. Una aquí y una acá. Las dos, platicando. La del velo y ella. Y se ponen ellos, duran como unos 40 minutos, cuando mucho. Pero el que lo con cámara, se te pierden. Sí, sí, si se acerca uno, se desaparece. Se te van. Eh. Yo me puedo acercar con ella hasta por aquí. Ah, lo conoce Pero ya a eh, otra gente no, porque otra gente no sabe con qué plan venga, ¿me entiendes? Sí. Solamente ellos, porque muchos vienen con plan malo, uno viene con mala vibra, y todo depende de cada persona. ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí equipos... Cuando vas a recibir a la novia que le digan que la vas a mirar, una niña ahí se sube, se sube contigo aquí. Ya. Sienten el peso de ella, Vienes sí. el cansado de apagar con ella. Sí. ¿Ah? Pero no te dejes hasta que sale ella. Sí. No te despende, tienes que ver la lupita para poder bajar ella. No, no la baja. Cuando boten, sus ojos les engañan. Pero no le pones su placa todavía. Ajá. O sea que esta, lo que le falta es la placa de ella aquí, ah, y del novio. Estos son los otros. Están junto con ella ahí, pues. sí. pero todo esto es donado no por la gente. O sea que ahí están enterrados muchos. Hay cuatro aquí. Sí. Cuatro. cuatro O sea, pero digo eso lo donó la gente. Pues. Lo, lo y lo las placas la... que vean, estaban los nombres, entonces, pues, los nombres de esos, entonces se pusieron nombres arriba. No claro. me falta la de Lupita y la de nombre. Sí. Porque yo recogí todo esto y yo todo esto. Me falta poner las placas. Oh, ah, ya. No. Usted fue quien construyó sí. la tumba de Lupita. Sí estamos con el señor Juan que fue la persona que hizo la labor de, de, de altruismo se podría decir, de sacar a Lupita de su tumba original y transportarla junto a su amado es una labor de mucho amor y realmente esta leyenda nos está dando más y más evidencias de que todavía existe la vida después de la muerte, Juan comenta que Lupita sigue saliendo desde este panteón, panteón San Juan en busca del amor, allá en la catedral, aún después de muerte. Esta es la leyenda más famosa, me atrevo a decir, de Sinaloa, en general. Es por, por lo que es conocido en leyendas. Si usted busca alguna leyenda de Sinaloa o de Culiacán, esta es la primera que le va a salir. Y estamos en este lugar con nuestro amigo Ramón, con nuestra amiga Lorena y con Oxla Castro. ¿Por qué? Porque buscamos los lugares más exóticos. Estamos en este lugar porque aquí, aquí es donde están los restos de Lupita, increíble la historia que aquí se manifestó, así que vamos a ir también a la catedral para hacer el recorrido de la famosa novia de Culiacán. Cuenta la leyenda de la novia de Culiacán, que hace bastantes años, a mí no me tocó, no, pero se cuenta que ella tenía un amigo, muy amigo de ella, ella se iba a casar, pero el amigo estaba muy enamorado de ella. Llega la fecha de, de, la no, de la boda, perdón. entonces cuando ellos van entrando a la iglesia, llega el amigo y mata al, al novio, lo mata y él de la impresión, él se da un balazo y se quedan los dos tirados en la entrada de catedral y ella se queda vestida de novia, pues no, no se alcanzó a casar, entonces ella se quedó tan traumada así, que desde ese día de, de su boda, desde que se quedó con su vestido de novia, jamás se lo volvió a quitar. Ella circulaba por todas las calles de Culiacán, pero más bien en Catedral era donde ella siempre todos los días estaba paradita ahí. Pasaron los años y ella siempre vestida de novia, jamás se quitó su vestido. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo ningún novio, porque ella siempre traía su vestido de novia blanco limpiecito, siempre siempre así entonces toda la gente la empezó a conocer como la novia de Culiacán ella se llamaba Lupita y toda la gente la conocía por la novia de Culiacán de hecho, no te sé decir qué día es hay un día que a ella le festejan la mayoría de las personas se visten de novias y se juntan en catedral y hay muchas novias vestidas de blanco en honor o en homenaje a Lupita la novia de Culiacán de aquí del panteón de San Juan al momento que nos contaba la leyenda el señor José, que era el velador de este panteón nos contaba la historia que la primera, las primeras veces que él llegó aquí a, a vivir dice que él estaba entre dormido y despierto y en una de esas le, le habla una voz muy fuerte y él se, se enoja y le dice ¿y tú por qué me hablas así? le dijo ¿por qué no vas y buscas tú a mi familia? y le dices que vengan y me visiten porque ya tienen bastante tiempo que no vienen y le dijo ¿y tú de dónde eres? le dijo pues yo acá vivo y ya le dijo ¿en dónde vives? allá en la tumba del chino y ya le dijo dónde vivía él entonces se dio cuenta que era el chino el señor usaba un sombrerito cuando don José veía el del sombrero ya sabía que era el chino el que andaba penando por el panteón y aquí pues ya también mucha gente de aquí de Culiacán ya conoce eh, la tumba del chino, del famoso chino si te das cuenta el señor nació en 1880 el chino y falleció en 1947 desde 1899 fue cuando hicieron esta tumba debe de haber más familiares de él aquí ya descansando ah, sí. vale. eh, ha de cuenta que aquí nadie conoce el panteón el panteón se llama Panteón San Juan pero uh -huh. aquí en Culiacán nadie lo conoce como Panteón San Juan lo conocen como el Panteón de Don José Ay, de Don ¿por qué? Eh, pues, uh, pues un señor que hace poco falleció pues casi tuvo pues, toda su vida viviendo aquí en este cementerio duró, tuvo más de 19, 19, años, 19 años, 19 años viviendo 19 años. aquí y se, se lo se llevaban pues su mamá, él, sus hermanos, sus hermanas venían y se lo llevaban y no, no aguantaba un día y se regresaba Don José otra vez para acá a vivir al a panteón, vivir al panteón. Él siguen, después de la muerte siguen viéndolo aquí eh, pues aquí todavía se han manifestado Don sí, José sí. de hecho en una transmisión que tuvimos nosotros se vio. Bueno, mucha gente lo vio. Nosotros no lo vimos. Pero mucha gente lo vio que estaba sentado. Porque él se sentaba ahí. Y la gente lo miró ahí sentado. Qué en buena experiencia. Visión. Le gustaba vivir en este lugar. Sí. De hecho, ahí falleció. Sí. En, acostado en una tumba. Ah, sí. falleció acostado en una, tumba. en una tumba. Ahí se quedó. Vamos a la tumba donde dio su último suspiro, don José. Nos va a guiar Lorena. Así es, don José. Eh, pues Ya tenía, de hecho, días malitos. Ya tenía... Días que ya lo movía su hijo, lo, lo movía para todas partes, ya no se valía por sí mismo. Y el señor le dijo que quería ir a descansar él solo. ¿Sí? Y el señor se vino caminando, se salió de la casita donde él vive y se salió solo. Y se vino y se quedó sentado un rato en la tumba y a su hijo pues, le extrañó que, pues, que no, no le hablara ni nada. ¿Sí? Y cuando él se vino a buscarlo, se dio cuenta que el señor estaba aquí acostado. Aquí se quedó acostado. Aquí se quedó acostado, dormidito. Aquí murió aquí. don José. Por eso el panteón lo conocen como... Como don el panteón José. De don José. Sí. ¿Sabes qué es lo curioso? Que cuando entramos no conocíamos la historia. Pero aquí estaba lleno de gatos, ¿verdad? Ah, esa es otra cosa. Don José se dedicaba a, a mantener a gatitos. No, tenía como 50 gatos. ¿Sí? Rescataba gatos y perros. Eh, rescataba gatos y perros. Él usaba una, una andadera. Esa andadera estaba ahí porque duró mucho tiempo ahí parada. Pero si tú te acercabas a la andadera, los perros se te iban. Ah, en serio, lo cuidaban. Lo cuidaban. Ellos dormían a un lado de la andadera. Wow. Ahí, wow. Se, ahí estaban todos tirados alrededor de la andadera. La andadera. Uh -huh. Era tanto el cariño, el amor sí. que le tenían sus perritos. Él trabajaba nada más para sus, sus perros y gatos. Sí, y acá es donde vivía. En ese, parritos, ¿En ese cuartito era donde, donde él vivía. Ok. ¿Cuánto tiempo habitó este lugar? 19 años. 19 años 19 habitó. 19 años aquí él vivió. Claro, y como mencionaba, se sentía muy cómodo viviendo en este lugar. Sí, se lo, se lo llevaba a su familia. Eh, a él lo buscaba mucho una hermana de él. Y venía y le decía, Vamos a la casa. Y se lo llevaban. Pero al siguiente día se regresaba. Y decía, no, yo me quiero ir a mi casa. Gracias por contarnos esta interesante historia también de Culiacán y vamos a seguir explorando y conociendo más leyendas de Sinaloa.